En primer lugar, investigaremos en este tutorial la naturaleza de las bibliotecas y veremos cómo gestionarlas. En relación con el tema anterior, averiguaremos cuál es la estructura real del sistema de archivos de Windows. Para finalizar, aprenderemos a personalizar la barra de tareas y el menú Inicio. La Biblioteca Documentos la hemos usado para almacenar nuestros archivos como si se tratase de una carpeta. Sin embargo, las apariencias engañan. Al desplegar su contenido en el panel de navegación vemos que aparecen dos carpetas. Mis documentos, con una flecha asociada, porque contiene subcarpetas, y documentos públicos. ¿Qué quiere decir esto? en lenguaje de Windows, que la biblioteca incluye esas dos ubicaciones. Es decir, hay dos carpetas vinculadas a documentos. Al abrir la biblioteca documentos, estamos viendo el contenido de esas dos carpetas al mismo tiempo. Pero si la carpeta documentos públicos, como es mi caso, está vacía, el contenido mostrado será solo el de mis documentos. Hagamos un experimento. En la carpeta Mis documentos crearemos directamente una imagen de mapa de bits. Le daremos el nombre de imagen en Mis documentos. documentos. Ahora, en la carpeta Documentos Públicos, crearemos otra imagen con el nombre de imagen en documentos públicos. Si abrimos la biblioteca documentos comprobaremos que se muestran ambos archivos. Así pues mediante las bibliotecas podemos acceder a los archivos de todas las carpetas que incluyan. Si ahora eliminamos los dos archivos y accedemos a sus ubicaciones reales, mis documentos y documentos públicos, Confirmaremos que ya no aparecen. Debemos plantearnos otra cuestión. Cuando guardamos un archivo en una biblioteca que incluye varias carpetas, por ejemplo, documentos, ¿en qué carpeta se guarda en realidad? Para obtener la respuesta, cliquemos en las ubicaciones en el panel de biblioteca. La carpeta establecida como ubicación predeterminada es donde van a parar los archivos que guardamos directamente en la biblioteca documentos. Aquí, mis documentos. La ubicación predeterminada podemos cambiarla usando el menú contextual. Voy a cambiarla a documentos públicos o bien desde las propiedades de la biblioteca. Este cuadro de diálogo es especialmente útil porque tenemos el botón restaurar valores predeterminados. Al clicar en este botón revertiremos todos los cambios que hayamos hecho, tanto en la ubicación predeterminada como si hemos añadido o eliminado alguna carpeta de la biblioteca. Voy a eliminar mis documentos. Selecciono y elijo quitar. Si ahora acepto, me indica que la biblioteca documentos está vacía. Vuelvo a las propiedades de la biblioteca documentos y mediante este botón que hemos comentado, voy a dejarla como estaba en un principio con todas sus carpetas originales y con la ubicación predeterminada que venía de fábrica. Si las bibliotecas nos parecen útiles y necesitamos alguna propia tenemos la posibilidad de crearla abriendo bibliotecas y clicando en nueva biblioteca o con el menú contextual. Creemos una biblioteca con el nombre de Miss ejercicios de Windows. Mediante sus propiedades incluiremos las carpetas, archivos de texto, y archivos gráficos. Ya los tenemos. Vemos la biblioteca en el panel de navegación. ¿Qué ocurrirá si eliminamos la biblioteca? Vamos a hacerlo. Las carpetas Archivos de texto y Archivos gráficos se mantienen en su ubicación original. Si nos interesa conservar la biblioteca, la podemos restaurar desde la papelera. ¿Qué ocurrirá si eliminamos alguna de las bibliotecas preestablecidas? las podremos recuperar desde la etiqueta Bibliotecas al clicar con el botón derecho y elegir Restaurar bibliotecas predeterminadas. Ya hemos visto que las cosas no siempre son lo que parecen. De hecho, si queremos saber la ubicación en el disco de la carpeta Mis documentos, tendremos que abrir el disco duro del sistema, el denominado C. Dos puntos. Allí abriremos la carpeta Usuarios. Y allí estará nuestro usuario y dentro de él la carpeta mis documentos. Ahora abramos una nueva ventana del explorador mediante la champ list de la barra tareas. Y abramos mis documentos desde la biblioteca documentos. Aunque estamos viendo la misma carpeta en las dos ventanas las direcciones que muestran en la barra de dirección son diferentes. Cada una indica la ruta que hemos seguido. Sin embargo ninguna es exactamente la real. Si clicamos en cualquier ventana tras la ruta Mostrada, aparecerá la dirección o ruta verdadera. Nos dice que la carpeta abierta Documents está dentro de la carpeta RAF, el nombre de mi usuario, que a su vez está dentro de Users, que se encuentra en el disco duro, indicado por la letra C seguida de dos puntos. Conocer esta forma clásica de indicar la dirección o ruta de un archivo es necesario porque algunos programas suelen mostrarla, aunque en la práctica usemos la ruta virtual que nos convenga. Cambiemos de tema y dirijámonos a las propiedades de la barra de tareas y del menú Inicio, clicando con el botón derecho en una o en otro. Empecemos con la barra de tareas. Si la desbloqueamos la barra de tareas podremos moverla arrastrándola a cualquier parte de la ventana. Arrastramos a la derecha, se coloca en la parte derecha, superior, izquierda. No obstante, eh, lo mejor es tenerla bloqueada y, si queremos otra ubicación, elegimos de la lista desplegable. La opción Ocultar automáticamente la barra de tareas hará que desaparezca la barra Y para verla, moveremos el puntero al lugar donde se oculta. Con pantallas pequeñas ganaremos espacio para las ventanas que abramos. La opción eh, de usar iconos pequeños Simplemente cambiará el tamaño de los botones de la barra, mientras que la lista Botones de la barra de tareas nos da opciones para ver o no ver las ventanas de un programa agrupadas en un solo botón. También puedo personalizar el comportamiento de los iconos que aparecen en el área de notificación a la derecha de la barra de tareas. Como sabéis, en el menú Inicio tenemos un botón para apagar el equipo. Pues bien, en la ficha correspondiente a este menú controlamos qué opción queremos como predeterminada en el botón de Apagar. Si la cambiamos cambiará el texto del botón para mostrar la opción elegida. En el área Privacidad contamos con dos posibilidades. Evitar que se muestren los programas recientes en el panel izquierdo del menú y, asimismo, evitar que se muestren los elementos recientes de las champlist tanto de inicio como de la barra de tareas. Al desactivar ambas casillas no dejaremos rastro de nuestra actividad en el ordenador pero perderemos unos accesos muy útiles para agilizar nuestro trabajo. Normalmente optaremos por dejarlas seleccionadas y al clicar en Personalizar podremos aumentar o disminuir el número de elementos mostrados en las Champ Lists de Inicio y de la Barra de Tareas. En este cuadro de diálogo personalizaremos al máximo los comportamientos de los contenidos del menú Inicio. Y lo más importante, si hemos hecho cambios de los que nos arrepentimos, dejaremos el menú como venía de fábrica con el botón Usar configuración predeterminada. Con este tutorial finalizamos la serie del curso Windows gestión de archivos. Espero que os haya sido de utilidad. Y que hayáis aprendido a manejaros con soltura. Y si queréis aprender más, no lo dudéis, visitad www.rafarroca.net.